Hola amores, mira hoy os traigo una cosita que me he comprado en el líder en tienta que me ha costado 39,99€, ¿vale? Y como yo soy súper maniática para la limpieza, esto es así, ¿vale? Tiene tres funciones, ahora os he enseño el, el aparatito. Eh, son para matar los ácaros, ¿vale? ¿Vale? Para las, eh, lo que son los colchones, la, con las sábanas, las, eh, con las, las sábanas, las alfombrillas y todo, ¿vale? Eh, a ver, eh, tiene una lámpara LED, ¿vale? Que es una lámpara roja que cuando le das, ahora os enseño el aparato, cuando le das abajo se enciende la, la lámpara y a mí pues. Eh, es caliente, vale, para matar pues, todos los sacaros y, y todo eh, A B vale para pet, o sea para eh, camas eh, para colchones eh, para las sábanas, cuando están las sábanas eh, yo que sé, las almohadas y eso para si no la tenéis que cambiar la, la pasáis, vale, siempre se queda limpita eh, y eso y tiene un cable de 4 metros y tiene 300 voltios eh, tiene ruedecita, la lámpara eso sí, no se puede echar nada en lo que es la alfombrilla de nada de productos Porque se queda ahí entonces se estropea, ¿vale? Os la enseño así Es así, ¿vale? Está todo en alemán Pero para que lo veáis, ¿vale? Aquí están todas estas cositas El aparato es así, ¿vale? Y así Bueno, pues el aparato es este eh, trae dos filtros un filtro aquí y otro filtro de, de repuesto vale le dais aquí y es encendido entonces luego le dais aquí y entonces eh, está apagada vale no está no está enchufada eh, y le dais aquí o sea la encendéis le dais aquí entonces la lámpara esta si le dais a este botón esta lámpara vale ultravioleta se coge y eh, se enciende y entonces con la, pues con la calor pues mata todos los ácaros y, y todo y el cable la verdad que me super encanta porque tiene 4 metros y así no tienes que ir andando con largadera ni, ni nada eh, os dejaré un vídeo eh, puesto pero sin audio vale que lo grabé para mi madre y hay conversación y eso para que lo veáis como eh, yo cojo y aspiro lo que es el, el colchón y todo vale pero vale para las sábanas y todo me súper encanta tiene rojecitas y me gusta muchísimo bueno pues si sois amantes como yo de la limpieza os recomiendo este aparatito porque limpia súper bien Así que bueno pues nada hasta aquí el vídeo y espero que estéis súper bien y si no lo estáis os mando mucho besito de Alemania y hasta aquí el vídeo un besito adiós a ¡Ah, no. Si os gusta este look, tenéis que ir al ese canal que es mío también, lo único que este es Blog Monini ¿Vale? Que ahí solamente hago pues cosas de maquillaje y enseño haul y cosas de, manse... de, ma... de maquillaje ¿Vale? Lo único que pues es que ahora he hecho un blog para poner estas cositas y algún día no me quiero maquillar pues para que sepáis hago una cosita más de mí o os hago esto o hago lo otro ¿Vale? Pues ahora sí que hasta aquí el vídeo un besito.